Buenas a todo el mundo. El 17 de julio 2020 y estamos para empezar el capítulo 6 del libro Diseñando el futuro. Y como David está ahí con su micro, le vamos a dar el gustazo de leer la primera parte. Ok. Bueno, eh, saludos a todos. Capítulo 6. <ríe> un futuro por diseño. Emergiendo hacia un futuro más sensato. Primeros pasos. Para comenzar o implementar una economía basada en recursos, los diseñadores sociales deben utilizar los métodos científicos y preguntarse, ¿qué tenemos acá? Con el requisito de todo, que todo será suministrado de la forma más eficiente, confortable y duradera posible. La primera prioridad será hacer una, evo una evaluación netamente técnica de las necesidades básicas de toda la población de la Tierra. Necesidades tales como número de viviendas, cantidad de comida, agua, centros médicos, transporte, educación y otros. Deberán ser comparadas con los recursos disponibles que el planeta Tierra tenga para ofrecer. Deberá además estar equilibrada con las necesidades de otras formas de vida que son parte del ecosistema. El principal objetivo debe ser superar la escasez y proveer las necesidades de toda la gente del mundo para lograr, tan pronto como sea posible, una civilización factible y sostenible. Necesitaremos enormes cantidades de energía. En consecuencia, la que se necesita con suma urgencia, es una estrategia para el desarrollo energético a escala global, lo cual requerirá de la cooperación internacional para consolidar una planificación global a una escala sin precedentes. Bueno, esto nos cuenta mucho, estos dos párrafos nos cuentan mucho y es una cosa que suena tan sencilla, ¿no? Uh, necesidades como viviendas, cantidad de comida, agua, centros médicos, transporte, educación, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y piensas cómo es posible que no lo tenemos ya, ¿no? Teniendo, viviendo en el siglo XXI, ¿no? que no, no tenemos esto ya. Y lo más importante, una de las cosas muy importantes es que está equilibrada con la capacidad de, car de carga del planeta y que no dañamos a otras formas de vida que son parte del ecosistema, que sea holística, que sea eh, respetuoso con todo. ¿no? Y luego el tema de la energía la cual requerirá de la cooperación internacional para consolidar una planificación global a una escala sin precedentes. Pues tenemos, estamos todavía con el coronavirus y tenemos aquí un ejemplo de que la colaboración global es... Oh, a veces parece utópico, ¿verdad? Porque cada país ha tenido su forma de contar los casos, los muertes, los, uh, no ha habido una un método igual para todo el mundo, lo cual hubiera ayudado mucho con la confusión de números que ha habido y todo esto, o sea que. Pero en cuanto a la energía, pues vemos que hay esfuerzos en ciertos países para hacer eh, uso de la energía solar y de la energía eólica y también ahora he visto bastantes eh, de estos en el agua. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, Mario Motriz o eh, undimotriz Uh, también están utilizando esto en según qué sitios, ¿no? No sé, diga algo, no, no, no me dejáis con la... Con... No, sí, muy cierto, muy cierto. Eh, la tendencia es de utilizar las fuerzas de las olas y del movimiento de las corrientes para generar energía eléctrica con estos equipos que, bueno, captan ese movimiento y lo transforman en, en electricidad pues a través de todo un proceso. Y sí, bueno, eso son energías limpias. Y yo sí. creo que más allá del dinero, debería pensarse cada vez más ir hacia allá. Y o sea, son inagotables también. Eso, es correcto. eso es, correcto. Ah, es correcto. El viento, las olas y el, el sol no no se acaban. Hola, Jay, bienvenido. Hola, su, hola a todos, ¿cómo están? Estamos bien. Solo, solo hemos leído los dos primeros párrafos. Ok. Um, y claro, y estamos enfrascados con el petróleo y todo esto, eh, que, que se va a acabar, o sea, que es, es, de, es de tontos pensar que podemos seguir con, con esto, ¿sabes? Bueno, a ver, uh, Pili, ¿quieres seguir con la, la próxima parte? Sí, eh, a mí me en energía justo, ¿no? ¿Hola? ¿Se me oye? Sí, te, sí, te oímos, Pili. Sí, me Perdón, justo, justo me había mutado el micro. Sí, sí, desde ahí. Sí, vale. Una de las formas más útiles de cuantificar el nivel de desarrollo de una civilización es midiendo la cantidad de energía consumida por persona. La cantidad de energía utilizada para la comodidad está relacionada, en gran medida, con la energía que las personas tienen a su disposición. Imagine la parálisis que ocurriría si la electricidad y el combustible se acabaran de pronto y tuviera usted que usar los propios músculos para obtener las cosas. Una economía basada en recursos rápidamente se pondría a trabajar con fuentes de energía limpia, no contaminante. Esto solo es posible cuando no hay restricciones monetarias para obtener o proveer lo necesario. Eliminando la escasez y las restricciones de tener que obtener utilidades, Bienes o riqueza, los laboratorios de investigación del mundo comenzarán a trabajar en conjunto y compartirán la información libremente. No sería necesario tener que patentar ni obtener derechos de autor, puesto que el objetivo primordial dejará de ser la obtención de dinero para continuar trabajando, y será reemplazada por alcanzar rápidamente los resultados para que estén disponibles en forma gratuita para toda la población. Si los resultados beneficiarán a todas las personas lo antes posible, este sería un proyecto en el que mucha gente estaría ansiosa y agradecida por poder participar. Equipos interdisciplinarios de personal altamente calificado, en conformidad con los requisitos del proyecto, trabajará en temas relacionados con la eficiencia energética y sistemas automatizados para producir y suministrar productos y servicios a gran escala. Los estudiantes universitarios ayudarán, ayudarán a lograr métodos rápidos de solución a estos problemas. Estos serían los ejércitos del futuro, una gran movilización pacífica para restaurar y preservar el planeta Tierra y su gente. Esto nunca se ha hecho antes y solo es posible si el dinero deja de ser un obstáculo. La pregunta que debemos formular no es si tenemos el dinero necesario, sino más bien si tenemos los recursos necesarios y los medios para cumplir con esta nueva dirección. Esto, Yo... Perdona, sí, sí. gracias Philly. Quería eh, comentar una cosa. Justamente hoy he visto una entrevista muy interesante con Bill Gates cuando está hablando del tema de la vacuna y que están buscando de que sea uh, asequible para los países pobres, que no sea una cosa que solamente las, los países uh, ricos, entre comillas, pueden, uh, pueden comprar, um, porque esto es la desigualdad que vemos hoy, ¿no? que los países pobres siempre son las últimas de la cola. Y uh, que lo que algunos países, está, él no quiso decir nombres, pero era evidente de quién hablaba, algunos países, un país en particular, está intentando comprar todos los eh, que están eh, haciendo ya por, por tenerlo para su gente. ¿no? Y, y a mí me parece tan, es que no sé la palabra, asquerosa esta actitud de que y esto, esto tenemos que superarlo, este, lo mío y los míos primero, y, y pensar que el, el mejorar la vida de los demás también mejora nuestra vida, ¿no? Y esto de los patentes y todo, es un, es un problema muy gordo. Mira que yo estaba eh, viendo ustedes ahí en... Eh, viendo sobre... Daniel Schmachtenberger y el man, esta persona me parece muy, muy pila, me parece que, que, que está en muchos puntos como cercanas al a Proyecto Venus y esto y, y él habla, digamos, de cómo el sistema capitalista eh, es un... Ahí está Tania, hola. Hola, Daniel. Ah, no, no, no, pensaba, pensaba que era otra de esto, lo siento. Eh, y entonces, el man hablaba, Daniel, hablaba sobre, sobre, sobre, porque, digamos, las dinámicas en términos de teoría de juegos, las que llevan inevitablemente a, a estos comportamientos tan aberrantes como como los que mencionas de comprar todas las posibles patentes para tener el negocio más grande que se pueda dar, ¿no? Aparte seguramente de, de razones de racismo o cualquier otro tipo de cosas. Eh, y él decía como, él daba el ejemplo de, imagínense que yo tengo, yo tengo una empresa y por un lado yo soy, yo soy el dueño de la empresa y cuando veo una ballena a mí me parece una maravilla, o sea, eso me da un valor a mí personal eh, sin embargo eh, yo tengo una empresa y es venta de carne eh, y entonces yo tengo la decisión de, de matar a la ballena para venderla o dejarla ahí y entonces él dice que cómo opera el sistema monetario en ese aspecto entonces si yo como empresario la dejo ahí por ejemplo porque a mí me gusta y ya no quiero matarla otra persona va a hacerlo para ganar ese dinero y no solo eso, sino que como está en el mismo, digamos, mercado, en el, el mismo sector, va a utilizar su nuevo poder, porque le va a dar ganancias eso, para aplastarme a mí como empresa. Entonces, no solo está el incentivo, no de, o sea, el, el incentivo más bien no solo es de, de no dejar la ballena ahí, sino de de hacerlo lo mejor posible, o sea, no solo de matarla, sino lo matar lo más eficientemente posible para poder ganar como en esa lucha de, de poderes. Y ahí me parece que eso como que ejemplifica bien las dinámicas básicas del sistema monetario y por qué hay que pasarlo, o sea, porque mientras tengamos ese sistema, pues, las digamos, los valores eh, van, a estar, van a estar erróneos, o sea, porque eh, para finalizar, digamos, eh, digamos que una persona dice no, yo no hago eso, yo no voy a jugar ese juego eh, sin embargo aquellos que dicen eso aquellos disidentes no van a tener el poder para cambiar el mundo a su, a su acomodo, en cambio los que, se, los que dicen sí, yo voy a jugar este juego, se vuelven más poderosos, más ricos, tienen más incentivos para seguir siendo más poderosos más sociópatas le, le, le llama Daniel eh, y finalmente van a ser quienes dictaminen cuáles van a ser las políticas, cuáles van a ser todo el tipo de cosas, entonces no es que si tenemos un buen sistema de valores se puede evitar ese tipo de cosas, sino que el sistema mismo es el que genera los valores y ya. Sí, es así, es, es enfermizo, todo tiene un, una etiqueta de precio, todo tiene un... Eh... Un, ¿Cómo puedo sacar dinero de esto? Yo me acuerdo hace años de estar pensando en, en montar un negocio con, con alguien y, y, y es el dinero que te mueve, que te permite hacer esto o el otro, si el banco te da un préstamo, si no te da un préstamo, es... Ugh. Ugh. Roll on a resource-based economy. A ver, Mateo, oh, perdona, ¿alguien quería decir algo más? Eh, bueno, sí. Quería agregar que es muy cierto. Si las prioridades de los empresarios y, y digamos, a la gente de poder es el lucro y obtención de ganancias, ese ciclo va a continuar de una u otra manera y en diferentes facetas, vamos a ponerlas así, industriales y, y hacer producir dinero. Pues. Y eso es lo que está, digamos, es cada vez acabando los recursos de la tierra. En todo, ¿no? y porque han sido mal aprovechados mal distribuidos y en el peor de los casos han tenido que botar la comida o botar la producción por lo menos no sé si brevemente les comento un, por ahí salió un video de una empresa en Estados Unidos ¿no? que tienen toda la vida cultivando papas y no les quedó otra alternativa que utilizar las papas de buena calidad y todas utilizarlas otra vez como parte del abono porque tuvieron que, eran como cinco toneladas, una cantidad impresionante, tuvieron que salir de ella porque simple y llanamente no pudieron distribuirla. A raíz de todos estos problemas del COVID y todo, no les quedó otra alternativa que ellos hacer unas grandes fosas en la tierra y echar toda esa papa allí para que de alguna manera sirviera como abono. Pero fue una pérdida, una pérdida impresionante. Entonces, eso no se puede justificar de ninguna manera. Eso es una, es de hecho, como lo dice Jack, una pérdida total y... De recursos, pues y de todo. Sí. O sea, es una pérdida a todo nivel y, y hasta el sol de hoy eso se está viendo y eso es muy grave. Tienen sí. que definitivamente venir cambios. Es que ha bajado la demanda por, por la comida que ya ha sido producido ya está, ya está cultivado porque por el cierre de los restaurantes, los cinemas, los barcos cruceros, los parques temáticos, todo eso han cerrado... Entonces, no ha habido sitios abiertos de, de comida y claro, pero todo este comida ya está producido, ya está cultivado y efectivamente lo han tenido que tirar, que es una barbaridad. Cuando te lo pones a pensar es una absoluta barbaridad con la gente. Claro, porque tenemos la capacidad de producir, pero no tenemos un sistema de distribución eficiente y es una locura. Y, y no es solamente los, los, las corporaciones, el hombre de la calle también, el día que tiene que empezar un negocio, pues... Tiene que mirar el tema del dinero. O sea que estamos todos metidos en el ajo. Estamos todos bajo el mismo yugo de, de poder ganar para sobrevivir. ¿Pili? De... <risa> muy muy muy lejos. ¿Has bajado el volumen? Ahora. Mm, ¿se, te, se te oye lejos. ¿Qué le estás pegando al ordenador? A ver, di, pili, háblanos. Eh, con respecto a lo que habéis dicho, eh, se supone que en el tema del comercio justo, que en principio tendría una buena causa, funciona igual, ¿no? Se supone que se quema parte de la cosecha para poder mantener un precio para que los agricultores tengan una ganancia mayor que les permita seguir cosechando, pero se está desperdiciando un montón de comida. Es como, sí. no sé, es contradictorio. A ver, ¿quién le toca leer? Uh, Daniel, que hace, hace tiempo que no escuchamos tu voz. A ver, ¿dónde, ¿Dónde dejaste, Pili? Uh, estos serán los ejércitos del nuevo futuro. En la página 33... Eh, durante la transición de un sistema a otro, es donde empiezas. Ok, ¿me escuchan bien? Sí. Okay. Durante la transición de un sistema a otro, concentradores de calor para cocinar y esterilizar agua serán suministrados a las regiones con mayor escasez. Los alimentos para estas zonas estarán deshidratados y comprimidos para ahorrar espacio durante el transporte. El envase no solo es biodegradable, sino que además podrá ser utilizado como fertilizante. Regiones sin tierras de cultivo utilizarán granjas hidropónicas, pisciculturas y maricultura. Para conservar energía durante la transición, en lugar de que cada familia prepare los alimentos, habrá centros de distribución enviando todo tipo de comida directamente a los hogares y restaurantes. Este método de suministro masivo de bienes y servicios se llevará a cabo en todo el mundo. Poderosas fuentes de energía serán exploradas y desarrolladas. Estas incluyen la energía del viento, de las olas, la mareomotriz, las corrientes oceánicas, las diferencias de temperatura, las cascadas, la energía geotérmica, la energía electrostática, el hidrógeno, el gas natural. Las algas, la biomasa, las bacterias, los cambios de estado de la materia y la emisión termoiónica, La conversión de calor en energía eléctrica gracias a los electrones de, en embullición expulsados de una superficie de metal caliente y su posterior condensación en un enfriador. Además, existirá la posibilidad de utilizar lentes de Fresnel para concentrar calor la energía de fusión es la energía que mueve al universo y las estrellas sin ningún tipo de efecto perjudicial ni materiales tóxicos o peligrosos que disponer cuando, aprend cuando aprendamos a aprovecharla los problemas energéticos del mundo se resolverán para siempre el único residuo será la limpia ceniza del helio a finales del siglo 20 los oceanógrafos del mundo nos dijeron que si aprovecháramos el gran potencial de energía de los océanos del mundo, los cuales cubren el 70.8% de la superficie de la Tierra, podríamos fácilmente satisfacer todas las necesidades energéticas durante los próximos millones de años. ¡Olé! Millones de años. Millones de años. Esto es una... ¡Wow! <ríe> ¡Wow! Solo con la, la, los océanos. Fíjate. Qué increíble. Y hay aquí hay cosas que yo no había oído hablar de ellos antes, ¿no? De esto, a ver... Um, lo, la, las bacterias, por ejemplo. Las algas, eh, la emisión termoiónica, no sé lo que oh, la conversión de calor en energía eléctrica gracias a los e electrones en ebullición expulsados de una superficie de metal caliente y su posterior condensación en un enfriador. O sea que hay, hay más allá del de, de sol y de todo esto, aunque pienso que con sol y viento y, y el mar y geotérmico, pues... Uh, tendríamos suficiente, ¿no? Pero es que hay tantas cosas que podíamos hacer. Imagínate un mundo, un mundo sin la mierda de polución que tenemos por, por los, los fósiles, ¿no? Un, un, me parece que eso que dice Jack, de, de que... Eso lo dice en Guys que que la, un problema de la gente es que no sabe cuál es el, o no sabemos, porque en mucha parte también yo me incluyo ahí, eh, pero que no se sabe del de estado actual de la tecnología mm. y, y sobre todo cómo se podría aplicar eh, socialmente, porque en las noticias uno ve de pronto, no, que sacaron un nuevo des, eh, aparato tecnológico, pero se ve siempre como muy aislado de todo, como que, bueno, pues los que tendrán plata podrán comprarlo, pero uno no, o cosas así, en vez de, de digamos, de eh, exponer esa tecnología con respecto a lo social, con respecto a cómo podría mejorar su vida, de modo que la gente dijera como nosotros demandamos esto, ¿sí? algo similar a, no sé, al, a en esa época de... de de las protestas para garantizar los derechos sociales y todo eso. Eh, pero ahorita, digamos, con el, teniendo en cuenta el, el estado actual de la tecnología. Pues a mí me parece muy inspirador, me parece muy, no sé, muy da esperanza y creo que la gente, si entiende eso, pues también puede, puede tener esa sensación como de, de esperanza y de, y de ganas de que esto ocurra. Y si miras en, en YouTube y pones nuevas tecnologías, te sale un montón de cosas que ni te imaginas. Es, es, pero es cierto, la gente no, no está al tanto de lo que está pasando con la tecnología y cómo está avanzando. Y no solo la tecnología, la, la ciencia en sí. no en mi, en, Yo leo las noticias en el, en el celular y me, me viene cada dos por tres... Los científicos han descubierto, no sé, el centro de un agujero negro, ¿no? Y, uh, ¿qué es esto? Y cosas que realmente no tengo ni idea de lo que son, pero que me doy cuenta de que deben ser importantes, porque no estoy educada en estas áreas, ¿no? Pero veo que están haciendo descubrimientos y, y conociendo más sobre el mundo y, y estamos muy atrasados en, en general. Si no tenemos un interés en, en, en mirar, lo que está pasando, pues se nos pasa por encima de la cabeza. Y lo que tú dices también muy cierto. Ve vemos que ha salido un nuevo invento, pero no es asequible para todo el mundo. A ver, ¿quién quiere leer ahora? Jay? Sí. ¿Qué párrafo? ¿Un elemento clave? Sí, ¿verdad? Sí. Ok. Un elemento clave en el diseño de las ciudades de la economía basada en recursos es la incorporación de los dispositivos necesarios para la generación de energía dentro de la estructura misma de las ciudades. Esto se explica con más detalle en la sección Ciudades. Otra gran opción inexplorada de energía es el desarrollo de materiales piezoeléctricos o sistemas laminados al interior de cilindros que son activados por la subida de las mareas. El poder de la energía geotérmica o el poder extraído del corazón de la Tierra es utilizado alrededor del mundo con gran éxito. Los científicos predicen que si pudiéramos desarrollar y aprovechar solo el 1% de la energía geotérmica disponible en la corteza terrestre, nuestros problemas de energía se terminarían. En una economía basada en recursos que no tendrá las actuales restricciones monetarias, la sociedad tendrá la oportunidad de demostrar que los científicos tenían la razón. La energía geotérmica puede proveer más de 500 veces la energía contenida en todos los combustibles fósiles del mundo, a la vez que elimina la amenaza del calentamiento global. Las plantas geotérmicas producen muy poca contaminación en comparación con los combustibles fósiles y no emiten óxido de nitrógeno ni dióxido de carbón un área relativamente pequeña de tierra es necesaria para el emplazamiento de la planta. Sin compañías petroleras o de gas natural controlando una economía monetaria, la energía geotérmica se convertirá en la forma más económica y eficiente de enfriar y calefaccionar edificios. Si pudiéramos rediseñar tan solo una décima parte de lo que actualmente se gasta en armamento militar para el desarrollo de generadores de energía geotérmica, nuestra escasez de energía se habría resuelto hace mucho tiempo. ¿Continúo? Sí, otra párrafo más. En áreas como Islandia, la energía geotérmica se utiliza para cultivar plantas en espacios cerrados durante todo el año. Utilizando este método en una economía basada en los recursos, enormes cantidades de verduras frescas se, se podrán cultivar en todas en todos las estaciones del año. Un proceso similar se puede utilizar para el cultivo de peces y en regiones donde la calefacción y la refrigeración son necesarias. Estructuras submarinas masivas aprovecharán la corriente del golfo por medio de grandes turbinas que generarán energía eléctrica limpia. Las turbinas tendrán separadores centrífugos y defectores para evitar daños a la fauna marina. Interesante. Sí, muy interesante esto. Si lo, esto, si pudiéramos redestinar tan solo una décima parte de lo que se gasta en armamento militar y, y no solamente el tema de la energía, podríamos resolver muchos problemas. Muchos problemas. Yo siempre yo a veces sueño despierto imaginándome cómo, cómo sería en realidad. Cómo sería distinta la vida si es que se hicieron un lado el dinero y, uh -huh. y la contaminación y todo y, y existieran estas, estas cosas, porque o sea, yo creo que existen, existen prototipos y me parece que hay unos países en Escandinavia que aplican ciertas cosas uh, qué sé yo, existen existen personas que han inventado métodos para limpiar los plásticos del mar y, pero no, como les digo siempre, siempre me imagino así máquinas y, y es limpio y no hay basura y como dice aquí es importante que estas turbinas en el agua tendrán separadores para evitar daño a la fauna marina entonces sí. se conserva al mismo tiempo la, la vida animal que también es importante claro. necesitamos llegar a ese equilibrio, ¿verdad? Claro. Hoy, esta, lo que estamos haciendo en el mar es terrible eh, he visto hoy algo, no lo he leído bien, he visto muy por encima ...que están electrocutando los peces ahora para pescarlos. No, ¿Pero sí. qué hemos llegado? Es que es enfermizo, realmente es enfermizo. ¿Y cómo sale el pescado después? cuando Si lo comes, ¿no? ¿Sale duro porque fue electrocutado? No sé. Pero qué barbaridad. Um, además, estos, estos sí. métodos matan todo, no solamente a los peces. Si sí, hay delfines alrededor o otro tipo de animal también nos mata, ¿no? ¿Alguien iba a decir algo? Perdón. Sí, que digamos con respecto a lo que decía eh, Jay, eh, que es como lo que dice Jack en esa entrevista de, con Larry King que dice, eh, Larry King le pregunta cómo, bueno, ¿y podemos construir esto? Y él dice, eh, si hemos podido llevar a naves espaciales eh, sin tripulación a, a otros planetas, eh, sin duda alguna podemos manejar líneas de transporte o cualquier otra cosa. Entonces, o sea, yo creo que la capacidad tecnológica está hace muchísimo y, y digamos, eh, o sea, yo creo que en parte, pues, digamos, nuestra, nuestra, como... Lo que, lo que podemos estar haciendo en este momento es, es como educando educándonos, por supuesto, y, y compartiendo la información que, que conocemos del Proyecto Venus a otras personas, para que en los momentos en que haya una, una crisis más fuerte y la gente esté buscando, que es lo que dice Jack, ¿no? Eh, que cuando haya una crisis más fuerte la gente tenga una salida y no simplemente resuelvan... Eh, robar o, bueno, todo lo que vemos, sino que digan como como tenemos que unirnos, tenemos que producir, eh, utilizar energías renovables, producir alimentos, etcétera, etcétera. Eh, sí, porque yo, a mí me gusta esa analogía, yo no sé quién la hacía, pero me decía como como que es como cuando uno de niño encontraba un juego más chévere que el que habían jugado con los amigos antes y uno lo que lo que el papel que uno juega con esto del proyecto Venus es es algo un poco similar a a ese niño que quiere invitar a sus amigos a jugar eso que es más más chévere sí porque entonces entonces sí como a veces es difícil pero pero pues vale la pena porque pues esto, o sea, es como demasiado bello y, y saber que se puede eh, ya en este momento hacer, que era lo que decía Luther King, o bueno, por lo menos aparece ahí la imagen del man, que dice Martin Luther King, como no hay idea más fuerte que aquella a la que le ha llegado el momento, creo que es eh, Martin Luther King el que la dice, pero como sea, eh, pues es una, una frase bien interesante, entonces, sí, eso. Okay. En cuanto a lo que hemos dicho del transporte, ¿se me oye bien? Sí. Eh, sí. Es que me he acordado de, una, de un proyecto que me enseñaron en un curso del Hiperloop, que era como un tubo que lanzaban, no sé si iban de forma magnética, eso, que de hecho se parece a lo que salen las imágenes del proyecto Venus. No sé si será exactamente lo mismo. Me imagino que era, irán por ahí los tiros. <risa> que era como un tubo y lanzaban pues el, el, el vagón o lo que fuera y que puede alcanzar velocidades pues no sé si era el sonido o algo, o algo así, o cercanas. ¿Sabéis algo de esto? Y sí, sí loop, yo lo se llama? Eso, claro, eso. eso tiene que ver de la compañía de Elon Musk. Eh, y creo que otra gente también, eso es un túnel de vacío por succión, entonces los vagones son, parecen unas balas gigantescas, bueno, entre comillas, es, un, es, un, es un, el vagón, valga la redundancia, tiene la forma de una bala, no caben como 7, 8 personas, dependiendo del diseño del, del vagón, pero lo impresionante es que por ser un tubo de vacío, entonces agarra velocidades uf, más rápido que un avión, y el consumo de energía es bastante bajo, ¿no? Pero lo impresionante es que por lo menos un vuelo que se tarda 4 o 5 horas, en el Hiperloop lo haces en una hora o en menos, por la velocidad que puede agarrar. Una propuesta bien interesante. De hecho, han hecho las primeras pruebas, creo que en Los Ángeles, y montaron un sitio de prueba donde va a funcionar. Pero vamos a ver a dónde llega eso. Imagínate, con un tren así de rápido vamos a, a la India a tomar el té o a Australia a ver los canguros y en un par de horas, en vez de tener que viajar todo un día, un día y medio, y volver para la noche, para cenar. <risa> bueno. En la India creo que también se, está, se, está, se quiere hacer un proyecto bien grande, por ahí he escuchado, aunque no tengo muchos datos al respecto. Un, ¿Un tren también de estos? Una Hyperloop, sí. Con ese mismo diseño de tubo al vacío. Ay. <coughs> bueno, seguimos sí, me, me toca a mí, creo. Creo que todos los demás han leído. <risa> un dique o un túnel a través del estrecho de Bering generará energía eléctrica, además de recoger y procesar los productos del mar. Por encima y por debajo de la superficie del océano Habrá túneles para el transporte de carga de y de pasajeros. Oleoductos podrán llevar agua dulce de la fusión de los témpanos de hielo a otras partes del mundo, si nos queda hielo, a otras partes del mundo. Esta estructura no solo proporcionará un vínculo físico entre continentes, sino que también servirá como una vía para el intercambio, el intercambio social y cultural. En una economía basada en recursos, habrá estudios globales del impacto humano y medioambiental antes de comenzar cualquier gran proyecto. La principal preocupación es proteger y restaurar el medio ambiente para beneficio de todas las criaturas en la, vivientes en la comunidad de la vida. El propósito de construir y desarrollar, desarrollar estos proyectos de energía es liberar a los seres humanos de sus agobiantes e necesarios labores. Con el fin de alcanzar esta sociedad, será necesario automatizar la mayoría de los puestos de trabajo lo más rápidamente posible. Sí, si sí, nos queda hielo, porque estoy viendo cada día que otro glaciar se va. Uh, y, y hay uno muy grande que como se, se termina de, de, de descongelar, se nos sube el nivel del agua, no sé cuántos centímetros. Así que la gente que vive al lado de la playa, más vale que... Que compren botas de goma porque poco a poco se va comiendo las costas. Sí, eso es muy cierto. Eh, bueno, yo digo que hay que, como se dice, prepararnos porque inevitablemente estas tecnologías están allí. Mm. Va más que todo. Mientras estemos en este sistema, las decisiones políticas retrasarán o agilizarán el uso de estas tecnologías. Pero están allí, están como decir esperando prácticamente. Que yo digo. Es hora de tomar decisiones apropiadas al respecto. Yo flipo con el tema de la, de la comida, con el tema de los jardines verticales o la hidroponía y todo esto, que no lo están instalando en todo el mundo, si realmente se preocupara por el bienestar de su, su población, los países que tiene, India por ejemplo, está hablando de hacer un, un tren hi hiperloop y tiene a millones de personas que no pueden comer, oye, hay prioridades, ¿no? A ver qué, qué les lleva a pensar que el tren es más importante que, hola, el tren es más importante que la comida de la gente, ¿no? Entonces, okay. sí, la, viendo lo que, continuando con lo que decía Daniel, eh, eh, el, el, el que el, digamos, él ponía otro ejemplo y era como que en este sistema, pues lo único que se, se, se tiene en cuenta es aquellos aquellas cosas que produzcan un valor monetario. Entonces, por ejemplo, si el aire que es tan abundante, eh, al ser tan abundante, pues eh, no permite ser vendido. O sea, de hecho, uno se puede reír eh, escuchando a alguien decir que está vendiendo tanto de aire, sí, porque es absurdo. Pero entonces lo que significa eso es que, es que eh, el aire se puede usar de cualquier forma, porque no tiene ningún valor bajo la lógica del sistema monetario actual. Y lo mismo me parece que son las personas, excepto eh, en cuanto a, digamos, a, a, a mecanismos de producción, no tienen un valor y por eso, digamos, esa, al sopesar dentro de este paradigma, eh, se escoge siempre es donde va a estar el negocio. Digamos, aquí en, en este país, en Colombia, pues, hay, hay muchas cuestiones porque se ha... ...impulsado mucho el sector financiero y a costa de, pues, de que la gente tenga lo suficiente para comer y todo esto. Entonces, es, es otro ejemplo más de, de las dinámicas de este, de este sistema. Sí, señor. Sí. Y no solo en Colombia, en muchos sitios se están gastando el dinero. El primer ministro eh, británico, eh, Boris Johnson, ha gastado como 900 mil eh, libras... En repintar el avión pues de, de, de, oficial, el avión que utiliza él cuando tiene que viajar y todo esto, en repintarlo, porque era gris y, y le parecía soso. Poder macho, estás en plena pandemia, tienes a gente muriendo a diestro y siniestro, y estás pensando en pintar un avión. Son increíbles los políticos. Y, y el, el Trump, yo sé que cada día doy un ejemplo de Trump, pero es que está, está, está como las ladillas, está en todos lados el Trump. Eh, ha, ha hecho una promoción de un producto de, no sé si alubias o algo, también, sentado en el, en el despacho oval con la mesa aquella, con productos a vender. Es que... Oh, oh. No, es frustrante, es, ¿verdad? Es tendencial, es tendencial. Bueno, por eso es que son políticos, justamente sí. por eso. Tú no sirves para nada a, a la política. <risa> <risa> Qué fuerte. Bueno, chicos y chicas, voy a tener que lamentar que voy a tener que terminar pronto hoy. Yo sé que solo llevamos tres cuartos de hora, que normalmente hacemos un poquito más, pero tengo cosas que tengo que hacer. Um, y lo dejamos ahí, y así la semana que viene empezamos con los dibujitos, con las con las imágenes, así sabemos uh -huh. dónde lo dejamos. Ok. Uh -huh. so, muy bien. Siempre que asistís y pues que pasen una buena semana. Sí. Igualmente. Besos y abrazos a todos. Venga, Pero, no, bueno. Nos vemos. Un Chao.